Welcome to the invitation. Bienvenido a la invitación. Today we are here to Hoy estamos discover aquí our true self, para descubrir nuestro verdadero ser, being, nuestro propio ser, aquello que que es real y que concuerda con las revelaciones y la experiencia directa de los más grandes sabios y visionarios de todos los tiempos. Mediante la gracia de la invitación, nosotros también experimentaremos directamente que tan solo existe el ser único y que somos uno con él. Si anhelas el descubrimiento del ser y el impulso por ser libre está vivo y es apremiante, esta invitación es para ti. La gracia ha puesto este anhelo dentro de tu corazón para que te sea posible llegar a este reconocimiento directo sin más demora. Funciona, funciona. Funciona, ayer, hoy, mañana y siempre. Comencemos. Dices, quiero descubrir la verdad como realmente es. Por favor, ayúdame. Quiero conocer y ser quién o lo que soy realmente, no mi ego y mi condicionamiento. No quiero perder más tiempo. Quiero acabar con lo que es falso. Mi vida, vivida en la identidad de una persona, se siente muy limitada y superficial. No funciona del todo. Quiero conocer y estar en armonía con Dios, quien es la verdad. Deseo despertar hoy mismo a la perfección inmutable hacia la que señalas y que veo en ti. Quiero estar en ese estado permanentemente. ¿Puedes ayudarme? Desde el espacio del ser, yo te invito, entra. Entra, pero antes de entrar, por favor deja tus zapatos fuera. Una cosa más, también deja tu mente fuera, porque solo va a interponerse en lo que verdaderamente deseas encontrar. Pero, ¿cómo dejo mi mente fuera? Preguntas. Bien, dejar la mente fuera significa simplemente dejar todas tus ideas a un lado. Deja a un lado todo lo que crees que eres y todo lo que piensas que sabes sobre ti mismo y sobre la vida. Te pido que hagas esto solo durante la corta duración de estas indicaciones. Deja a un lado todos los pensamientos sobre el pasado y cualquier recuerdo que ate tu mente a él. Tampoco te involucres en ninguna preocupación sobre el futuro, pues nadie ha experimentado jamás el futuro que imaginaba. Deja a un lado incluso cualquier interpretación sobre el momento presente. Lo que quiero decir es que no necesitamos referirnos a ninguna de estas cosas por ahora. No son importantes para encontrar la libertad y lo que hacen principalmente es interponerse en el camino. Así que, por ahora, simplemente deja todas estas cosas a un lado. Estate completamente vacío y libre. ¿Puedes aceptar esto? Tampoco te aferres a ningún sueño o deseo. Por ejemplo, ¿en qué clase de mundo te gustaría vivir o qué tipo de persona te gustaría ser? Porque todo esto se basa en la imaginación y el condicionamiento. ¿Hay algo de verdad en ello? Puede ser. Pero en este momento te estoy pidiendo que te apartes y dejes todo atrás. Por favor, confía en esto. A continuación, deja también a un lado tu sentido personal del yo, es decir, quién has creído ser. Ahora, a medida que vamos más profundo, puede surgir de vez en cuando una cierta resistencia o miedo. Esto es de esperarse. Así es que no entres en pánico. Quédate con mis indicaciones y no te distraigas. Es importante no aferrarse a ningún pensamiento. Simplemente mantente vacío. Pronto verás por qué. Cuando hayamos terminado, puedes volver a identificarte con la persona y con su mundo. Si así lo deseas, los encontrarás esperándote justo donde los dejaste. Pero únicamente si los quieres de vuelta, si no los deseas, descubrirás que solo estaban hechos de pensamientos en los que creías. Continuemos. No necesitas crear, imaginar o visualizar nada, así que no te preocupes, no puedes fallar. No tienes que hacer nada en absoluto. De hecho, vas a descubrir que dejar todo a un lado es algo simple y natural. Ahora, ahora, deja a un lado aún el deseo mismo de iluminación, confía en esto, no te enredes con la mente, simplemente permanece tal y como eres, ¿no es un alivio? Ahora, cuando entras, estás vacío, bien. Bienvenido. Permanece vacío como el cero. No vayas hacia atrás o hacia adelante, ni tampoco recojas ningún concepto nuevo o idea. Ahora, quiero que realmente sientas esto. Reconoce este lugar en el que no hay ningún esfuerzo. Estás ahora dentro del corazón, como el corazón mismo. Simplemente descansa en y como lo que queda por sí mismo. Este es tu estado natural. No hay nada que tengas que hacer o deshacer a continuación. Aquí no hay conceptos, no hay tiempo, no hay pasado, ni futuro, ni siquiera ahora. No hay nada que mantener, comparar o esperar. Estás más allá de la forma, indefinible. Y sin embargo, completamente aquí. Permanece en silencio. No te apresures. Permite que haya algo de espacio alrededor de este descubrimiento. Ahora, en este espacio sin límites, reconoce que no estás manteniendo la compostura. Cada pensamiento, sentimiento o sensación es como una nube que pasa. Tú eres como el cielo, inmenso e inmutable. Notice. Percibe el espacio ilimitado de la conciencia sin forma. Tan solo la sensación de esidad. Natural, silenciosa y vacía. No es nada en particular. Es sencillamente lo que es. Lo que fue. Y lo que podría ser, han pasado flotando. Nada permanece aquí. Date cuenta que no estás esperando. Date cuenta también que tu mente está clara y que no te encuentras en ningún estado imaginario. Lo único que hay es el espacio de la conciencia sin forma. Eres consciente de ti mismo de manera natural. La percepción ocurre espontáneamente y sin esfuerzo. No estás creando ni recolectando. Eres inmaculado. Ahora, Ahora, la mente puede decir, esto es aburrido, no hay nada aquí, ¿para qué sirve esto? No estamos llegando a ninguna parte, todo esto no son más que palabras, de acuerdo, lo entiendo a nivel intelectual, pero no me está ayudando. Es vital no dejarse arrastrar hacia la red de la mente. No confíes en ella, no le creas, no te involucres con ella. No te desanimes ni te distraigas. La mente simplemente trata de engañarte para que vuelvas a lo personal de nuevo y permanezcas inconsciente de tu verdadero estado y poder como conciencia no nacida. La mente consigue vida para ella misma engañándote. Date cuenta que la mente engañosa únicamente puede atacar la idea que tienes de ti mismo y no a tu verdadero ser, el cual está más allá de su alcance. Tú eres la inteligencia sin forma en la que todo aparece. Sin embargo, tu ser permanece intacto e inmaculado. Siente lo que es simplemente ser. Eres existencia sin esfuerzo. Ser no es una instrucción que tengas que llevar a cabo. No vas a ser ni vas a llegar a ser. Al descubrir que eres existencia sin esfuerzo, no hay nada que tengas que construir o modificar. No hay nada que añadir. Ya estás completo tal y como eres. ¿No te resulta cada vez más obvio? Se uno con este conocimiento. Te encuentras ahora en el espacio natural sin ego y sin límites. Dedica un poco de tiempo para confirmar, digerir y asimilar tu experiencia. Ahora que estás aquí, en el espacio del ser, me gustaría hacerte unas cuantas preguntas sencillas, pero importantes. Todas y cada una de ellas facilitan la experiencia directa de tu verdadero ser. No te obligan a pensar o a aprender, sino más bien a descubrir. Ellas revelan la verdad última. Date cuenta también que la contemplación de cada pregunta tiene lugar dentro de la conciencia pura, inmutable, el espacio ilimitado de la esidad. Tus respuestas deberían fluir desde tu visión y experiencia directas. Directamente desde el corazón. Permanece relajado. Escucha profundamente. Sigue con sinceridad. De modo que no pierdas ni una sola palabra. Ahora, aquí están mis preguntas. Este espacio que está aquí sin esfuerzo alguno, al que me refiero como esidad, o lo que es, aunque es indescriptible, está plenamente vivo, ¿no es así? Como una inmensidad inteligente e inasible. ¿Eres consciente de esto? ¿Es la isness ¿Es la un objeto? ¿Es feeling? ¿Es un sentimiento? Does it feel strange, ¿Se siente or extraña or o poco familiar para ti? ¿Tiene? ¿Tiene límites o algún tipo de frontera más allá de la cual ya no sea? Permanece enfocado. ¿Tiene alguna imagen o forma? Por ejemplo, ¿puede ser fotografiada o capturada de alguna manera? ¿Puede tener o estar preocupada por deseos, apegos o temores? ¿Puede la ciudad pertenecer o ser propiedad de alguna persona, religión, filosofía o doctrina? Mantente alerta. ¿Lleva a cabo acciones? Does awareness itself think? La conciencia misma piensa o medita. Can it become ¿Puede volverse sentimental? ¿Puede la ¿Estar deprimida, confundida o enojada? ¿Y qué tal celosa, insegura o rechazada? ¿Lecidad requiere depend upon, o depende de alguna creencia? Is it being ¿Está siendo imaginada? Can it sick? ¿Puede enfermar? ¿Puede sufrir o causar sufrimiento? ¿Puede estar a favor o en contra de algo o de alguien? Please stay alert. Por favor, mantente alerta. Does the have needs? ¿La ciudad tiene alguna necesidad lack anything. o puede carecer de algo? Can be ¿Puede la fact? ciudad distraerse? Can it have problems? ¿Puede tener problemas? Can it be influenced ¿Puede ser influenciada in o manipulada de algún modo? ¿Puede ser be o or liberated? ¿Puede estar atada o ser liberada? Todo está fluyendo bien. Continúa con ello. ¿Hay tiempo o temporada en la esidad? Now, from Ahora, this place, desde este lugar, responde, Was born? ¿la ciudad nació? Does it have a beginning? ¿Tiene un comienzo? Can it die? ¿Puede morir? Una vez más, Was born? ¿la ciudad nació? Does it have a ¿Tiene un comienzo? Can die? ¿Puede la ciudad morir? Be clear about Por favor, ten esto claro. Estás descubriendo la ciudad ahora, pero ¿dónde ha estado todo este tiempo? ¿Puede marcharse o desvanecerse? Si puede marcharse, ¿a dónde iría? Is there a place? Existe algún lugar en el que la ciudad no sea? Is isness personal? ¿Es la ciudad personal? If it is not a person, si no es una persona o cualquier otro objeto de percepción, ¿cómo está siendo reconocida? ¿Puede la mente funcionar fuera de lo que es? ¿Puede haber una fuera de la ciudad o conciencia? ¿Puede el reconocimiento de la ciudad ocurrir fuera o aparte de la ciudad misma? Por último, ¿hay alguna distancia entre lo que eres y dónde estás y lo que es? Otra vez, ¿hay alguna distancia entre lo que eres y dónde estás? entre lo que eres y dónde estás y lo que es... If there is no distance. Si no hay ninguna distancia o separación entre ti mismo y la conciencia, entonces todas tus respuestas han de referirse a ti y deben estar surgiendo directamente de lo que es o esidad, tu ser real. ¿Te resulta este descubrimiento demasiado grande para soportarlo? Y de ser así, ¿quién serías tú para soportarlo? El reconocimiento de la ciudad tiene que ser obviamente un reconocimiento no fenoménico. Esto significa que es un reconocimiento intangible, invisible, porque de qué otro modo podría aquello que no tiene forma ser reconocido? La esidad no puede ser reconocida por nada que no sea la propia esidad. Por lo tanto, la esidad y tu ser son de manera irrefutable, uno. La mente puede intentar discutir esto, pero ya es demasiado tarde. Ya estás dentro. Ya estás aquí. Confírmate en esto. Has sido presentado a tu propio ser puro. Reconoce que no eres un visitante aquí. ¿Alguna vez has estado más en paz, contento y completo de lo que estás ahora? Este es tu verdadero lugar. Este es tu lugar. Es tu verdadero ser. Acostúmbrate a seguir siendo uno con la ansiedad como la entidad misma. Pon toda tu atención en ello. Permanece con ello. Reconócelo. Ámalo. Disfrútalo. Sé eso. Gradualmente, incluso estos esfuerzos iniciales se desvanecen, dejando la verdad autoevidente resplandeciendo como la conciencia pura, el único ser verdadero. Disfruta de tu libertad. Disfruta de tu ser. Amor atemporal. Muji. Muji.